Buenas tardes, también un saludo para los trabajadores y trabajadoras que están defendiendo sus intereses en este Pleno. Eh, nosotros vamos a votar a favor, como ya hemos hecho anteriormente, en este punto. Eh, de todos, es conocido el carácter laico de mi organización, Delegaremos. No somos, nunca nos encontrarán como representantes públicas. ...en actos religiosos, ni de una ni de otra religión. Eh, además, nos parece mal la vinculación de las Administraciones públicas con la Iglesia. ¿Eso significa que organizaciones vinculadas con la Iglesia no puedan participar de las subvenciones? No. No se les está dando una subvención por su carácter religioso, sino por la labor humanitaria que desarrollan. Por eso, estamos convencidos de que no hay absolutamente ninguna contradicción... ...entre votar a favor de este centro de refugiados que va a gestionar Cáritas y defender un, el carácter laico que, debe, que deben de mantener las, las Administraciones públicas. Votaremos a favor.